que poseen un nivel de español, hablar español de manera auténtica y divertida. Si es tu caso, bienvenido, bienvenida. Como en cada semana te traigo un nuevo tema en español real. Si es la primera vez que nos conocemos, que me ves o me escuchas considera suscribirte a la página Facebook de Español Real y a mi canal en Youtube de este modo no te vas a perder ningún video, en el video de hoy voy a hablarte de un verbo que es muy importante, se trata del verbo llevar, este verbo es muy importante ya que como todos los verbos denota una acción y en particular el verbo llevar tiene muchos significados y los hispanohablantes nativos lo empleamos a diario así que es importante que conozcas los significados de este verbo. En el video de hoy voy a presentarte cinco significados del verbo llevar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a por ello. En primer lugar permíteme explicarte el sentido y el significado de este verbo el verbo llevar se refiere a trasladar o mover una cosa o una persona de un punto hacia otro así que en líneas generales este es el sentido de este verbo y se asocia a esta acción de trasladar algo desde un punto hacia otro He realizado un video sobre la diferencia entre llevar y traer, así que te invito a que lo veas. Puedes verlo allí, el video de referencia. Pasemos a nuestra lista de hoy. El primer significado del verbo llevar se refiere a vestir o portar algo. Por ejemplo, yo llevo una camisa a cuadros, Martín lleva una camisa roja, Pedro lleva una corbata negra. Segundo significado se refiere a transportar algo por ejemplo yo llevo el pan para el desayuno, Raúl va a llevar el vino para esta noche. Tercer significado del verbo llevar se refiere a conducir algo o conducir a alguien desde un punto hacia otro. José lleva a Ana al cine. Mi hermano lleva a sus hijas a la escuela. Un cuarto significado del verbo llevar se refiere a la longitud de tiempo por ejemplo ¿cuánto tiempo llevas estudiando español? ¿cuánto tiempo llevas entrenando? ¿cuánto tiempo llevas viviendo en esta ciudad? Por último el significado número 5 se refiere a dirigir o administrar algo, por ejemplo José lleva la contabilidad de la compañía yo llevo las cuentas en la casa. Bueno hispanohablante espero que te haya gustado y te haya servido el vídeo de hoy si te gustó compártelo con tus amigos y deditos hacia arriba compártelo con tus amigos y con otras personas